Bueno, algo... No volví a leerlo, ¿no? Al capítulo 1, lo que me quedó así como muy trascendente es que el concepto de que no hay tiempo en la Torah, sino que todo es válido para el presente, ¿no? A ver, Zule, un momento, Zule, vamos a, a presentar primero. Vamos a presentar... Vamos a hacer esto, a ver, un segundito. Empezamos. Buenas tardes, chicas y chicos del Club de Lectura. ¿Cómo están? Aquí saludándolos. Hay de Flores, desde el puerto de Veracruz, México, para iniciar otra sesión de nuestro preciosísimo Club de Lectura con libros de Rap Daniel Hinderman. Esto se llama Club de, Le Club de Lectura Abracadabra de libros de Rap Daniel Hinderman. Y muchas gracias a nuestra querida Zule que entró pero en turbo hablando del capítulo 1 de este libro precioso que estamos revisando, de, comentando, leyendo de siete mujeres profetas, una historia con pocos datos para un rompecabezas que puede cambiarte la vida, de Rap Daniel Hinermann. Muchas gracias a todas las chicas y chicos que están en el club de lectura, los que ven este video, los que están en vivo y los que van a estar después. También muchas gracias al rap Daniel Kinerman por escribirnos esas preciosas letras y ser canal de bendiciones de luz para nosotras y sobre todo gracias al eterno uno y único que nos permite unirnos para aprender más de él de su luz y de su amor. Así que muchas gracias a las chicas que están, a las que van a estar y aquí comenzamos nuestra sesión número dos de Club de Lectura y... Ahora sí, Zule, abre tu micro y vamos a comentar sobre capítulo 1 que hicimos en la sesión pasada. Zule nos va a dar unas impresiones sobre eso. Sí, Adelante. yo comenté, dije que no volvía <coughs> a leerlo, pero lo que recuerdo y que me, realmente me impresionó fue cómo en la Torah es como en el tiempo, no todo ocurre en presente. ¿No? Todo es válido desde entonces hasta ahora y lo será, por toda la eternidad. ¿Por qué me quedé pensando yo es así? Porque habla de valores este, fundamentales para justamente la evolución del alma y el cumplimiento de la Torah, este, es eso, nos acompaña en un camino de evolución espiritual ¿no? y de cercanía con el Creador. Eso este, y nos habla también de que los, he, los hechos no ocurren, en, no están narrados cronológicamente, sino que están concatenados de otro modo, no cronológico, sino por el valor que tienen en sí mismos. Se congeló la imagen, ¿no? O sea que los temas no Twitter es que no ¿Cómo? Como que yo te vi congelada. Adelante, Solana. Dejé de estar acá. Adelante, adelante. Claro, como que hay una... Un, se concatenan, si no, no a través de la cronología, sino a través de, de, de la profundidad del tema que están, de, de lo que se está tratando, de lo que se está hablando. ¿no? Cada vez más en profundidad lo que, eh, el tema que se trata. ¿no? Eh, también en una parte, como habla también de la reflexión, de la auto -reflexión y del autoconocimiento, hace mención a Yodt ¿No? que se quejaba por todas las circunstancias desgraciadas de su vida porque y en realidad comentamos nosotras acá que él no conoce, no sabe que los hechos de la vida son generados por uno mismo y que por ahí es algo que nosotros hicimos equivocadamente hace un tiempo y que nos ocurre ahora ¿no? justamente porque no existe el tiempo, los hechos nos responden a ese hecho equivocado, ¿no es cierto?, esas circunstancias que obramos equivocadamente, y este hecho de la actualidad nos está respondiendo a eso que hemos hecho, que hemos, que hemos equivocadamente hecho, ¿no? realizado. Y bueno, y habla de, nosotras estuvimos comentando lo, el espejo, la importancia de mirarse de observarse, y nos pode... si por ahí perdemos ese sentido, si observamos las cosas que nos pasan, las circunstancias actuales, estamos viéndonos, estamos realmente conociéndonos a través de esos hechos y a través de las respuestas que tenemos, ¿No? eh, las personas que vamos conociendo, las, eh, los temas que nos van sucediendo con ellos, no son casuales, no son casuales, sino que son una respuesta a nuestro actuar, a nuestra, sí, a nuestra manera de, de haber obrado o de estar obrando. Bueno, eso es lo que más me quedó, eso es lo que más me impactó del primer capítulo. Gracias, Zule muy amable. Gracias por compartir. Y yo quiero comentar, el primer capítulo me sigue impactando esta parte final que se les voy a leer que dice y así como antes y después del mismo modo abajo y arriba se reflejan y también adentro y afuera y es de ah. sabios ver más allá de lo que ves y de profetas quiere decir que hasta donde yo alcanzo y la comprensión me alcanza quiere decir que esta habilidad de ver nuestros puntos ciegos nos habilita según el libro de Rap Daniel Hinerman en una capacidad de profetas, no digamos, no al nivel de Sara, ni mucho menos, ¿no? Pero sí en el tema de vernos a nosotros mismos, que es el punto para el cual estamos nosotros acá. Sí, sí. ¿Ok? así sí. Que, sí. Bueno, que sigamos siendo capaces de vernos cada día más. y bueno, y entonces, nos hace favor. Como decimos, Ciebra. hay de los puntos ciegos, los puntos ciegos. En el momento que, que estaba haciendo ese comentario, no me salía eso. Los puntos ciegos para nosotros, no que dejan por ahí de ser ciegos. Si estamos bien agudizados, bien atentos, a través de esas respuestas que, que obtenemos. no Nos damos cuenta de lo mal que estamos, de lo mal que estamos en este punto, de cómo tenemos que tratar de, de mejorar tal o cual actitud nuestra, que se repite no es aislada, sino que la venimos repitiendo, y poder trabajar en eso este, honestamente y sin este, rajarnos las vestiduras, ¿no? sino realmente reflexionando y, y con humildad reconocer eso que, que, que somos, o que estamos en ese momento. Somos y estamos en realidad al mismo tiempo. Ser y estar claro. es lo mismo. Oye, fíjate que me acordé de algo que dijiste en la sesión en la sesión pasada sobre sobre que yo en realidad se si había hecho a sí mismo estas situaciones. O sea, eso me reconozco y me impactó. Comentaste en tu comprensión, dijiste, es que en realidad yo se hizo a sí mismo eso. Y es que a veces somos tan fáciles en decir, es que Fulano me hizo, mi mamá, a mis ancestros, ¿no? De, de pronto está de moda echarle el la bolita al, al ancestro es que es, es más claro. fácil claro es que es fácil claro es más fácil, es más fácil es más fácil antes de hacerse cargo de lo que uno de lo que uno hace o genera ¿no? es más fácil pensar que viene de los ancestros que viene de otra vida <risa> <Cuando> en realidad <risa> Claro, cuando en realidad viene de más cerca, viene de acá, ¿no es cierto? De alguna actitud, que de, que de algo importante que tenemos que, en lo que tenemos que trabajar todos, porque no hay nadie que se salve de eso. Todos estamos comprometidos eh, cuando queremos en una evolución de una manera muy responsable y sabemos lo, aquello que tenemos que cambiar. Es un proceso, claro. es un proceso. Y doloroso, por cierto, doloroso. Por cierto, por cierto. Sí, sí. fíjate que cuando estas, estas fases del dolor, ¿no? Hay que aprender a, a ver, como a veces les digo a las, las chicas, es que observa primero dónde te duele, qué te duele. O sea, es poder abrir esos puntos ciegos que, que tenemos un montón. Y la verdad es que todos, todos acá tenemos nuestra colección. Porque si sí. no lo tuviéramos tan sencillo, ya no estuviéramos acá en este proceso. Así que claro. muchas gracias, Pule. Y vamos a leer el capítulo 2. Naye, por favor, si nos ayudas. Voy, voy, voy. Es donde dice la... A ver, que tiene un 2 y dice la plasticidad, ¿no? Sí. Sí, sí. Esa. Ajá. La plasticidad del sentido, ¿no? Sí. Página 19. Ya comprendimos que la maleabilidad de la cronolo cronología en la narración tiene por objetivo proveernos un sentido agregado, un chispazo de luz en un ángulo nuevo desde el que ob observar todo el panorama. De modo que es oportuno aprender a usar hipertexto. Desde los inicios del internet, una de las mayores innovaciones que vino... A afilar nuestros hábitos cognitivos fue el hipertexto. Puede incluir links en un texto de modo tal que cuando pulsas ese link enlace traes a tu pantalla otro contenido que quien publicó el link quiere que veas. Esta super innovación de hacer algunos decenios funciona exactamente como el estudio del Talmud o de Midrash o de un verso sagrado específico que te has dispuesto a comprender desde todo flanco posible y siempre hay más. En cualquiera de esos casos te vas a encontrar muy pronto con multitud de libros sobre la mesa, cada uno de ellos citado desde otro y rápidamente citador de otros más a su vez. Hoy en esta generación bendita, en lo bendito de esta generación Podemos hacer eso mismo en una cantidad indefinida de pestañas, en un mismo navegador de la computadora o hasta en lo que nombramos con el arcaísmo teléfono. Ar sí dice arca sí, arcaísmo teléfono. La peculiaridad redentora del hipertexto es que te libera de la prisión de la sucesión lineal secuencial hacia adelante o hacia atrás. Es como si tienes frente a ti... Un diario de aquellos formatos sábana con olor a tinta y desde la página 3 puedes ver la página 2 doblar hacia atrás a la 1 o hacia adelante y ver la 4 a donde sea que vayas. Vas a pasar por una de estas estaciones mientras en el escenario del hipertexto yo puedo plantearme aquí el enlace a un libro que creo que te va a hacer bien. Y si te despierta curiosidad el link azul, vas a hacer clic en él y vas a llegar a donde puedas adquirir el libro y ahí te vas a encontrar también un artículo que cierto algoritmo considera relacionado con el libro que buscabas y despertará tu atención y un link dentro de él te llevará a una página en la que acaso aparezca yo contando cuentos y así seguirás haciendo clics y al final resultará inverosímil que hayas comenzado buscando Biscochitos de peluche sí. y saltando de link en link estés ahora mirando un segmento de la primera película de Tarzan y no hay ninguna relación de cronología forzosa entre los contenidos que vas viendo sucesivamente es tu cronología que eliges a cada paso entre un mar de opciones el orden que ves, esos contenidos, la atención que les dedicas y el valor que les retribuyes lo que va tejiendo una narrativa que es solo tuya. Así es posible, aunque infrecuente, llega a pensar todo, todo, desde el mundo del Talmud. Así, desde el hipertexto, podemos habituarnos a percibir y pensar en régimen de analogías de narración basada en continuidad de sentido, una herramienta de libertad. Y ya viene el 3 le continúo. No, hasta ahí. Gracias, Naye. Ahora vamos sí. a comentar el, sobre el 2. ¿Alguien tiene algo que comentar sobre el 2, de las chicas que están acá? Hola. Adelante, Paula. Hola, Aidez. Bueno, allí, bueno, como, como lo decías antes, que no hay antes ni después en la Torah. Todo lo que allí se registra, pues, en la Torah es perpetuo. Está ahorita, ya en este momento también. Y como ya ella es el motor de la creación, pues a mí me parece lógico, hay que ver todos los ángulos, lo que es arriba, lo que es abajo, lo que está adelante, lo que está detrás. Y que eso nos permite y nos deja una luz. O, así podemos observar todo el panorama. Es como el, ese hiper, hipertexto que estaba diciendo ella, que leyó ella allí, pues... Pues así funciona todo, estudiamos, estudiamos el Talmud, estudiamos los libros sagrados y esto nos permite comprender esos puntos ciegos que tú decías, nos lleva a eso también, a ese conocimiento, a esa libertad. Y bueno, y elegimos, tú eliges entre, entre esas opciones que tienes y con el conocimiento de que tienes, ser consciente y llevarlo de inmediato a rectificarlo a la mutación, a la libertad realmente, ¿no? Se, yo digo que, eh, que ese ser más de opciones, nos da la atención y con valor podemos hacer algo, puedo hacer algo que, lo, que es mío, lo que es en este ahora. Me dedico con valor a hacer lo que me toca hacer. Eso fue lo que me quedó de ese, ese texto. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre el capítulo 2? Bueno, yo les quiero comentar algo sobre el capítulo 2. Fíjense que es siempre les trato de decir que los libros, si bien estamos hablando de la Torah, el Talmud, los ejemplos, etc., vamos a hacer la labor de traducirlos a nosotros. ¿Cómo soy yo? esto, esta persona, este alguien, ¿no? este algo que va a transitar la vida por medio de los hipervínculos. Yo me acuerdo cuando aprendí a hacer hipervínculos en Excel hace muchos años. Ay, me quedé tan feliz porque los hice una vez y conecté un montón de páginas y cosas en mi trabajo, de hacer todas estas páginas vinculadas para las fórmulas y demás. Y todo le picas ese número y se transforma todo lo demás, aunque no lo estés viendo, ¿no? Yo le digo, mira, tú lo le llenas aquí. Y, y ya automáticamente se va a componer las otras páginas que están relacionadas o descomponer, <ríe> o descomponer, dependiendo de los datos que le ponga, ¿no? Entonces, leyendo, más bien escuchando cuando Nayeli leía, muchas gracias Nayeli, me hizo pensar en el día de hoy, por ejemplo. Hoy hice varias cosas. Entonces, imagínate que cada cosa que haces es una pestaña. Es un, tienes un hipervínculo cuando despiertas tus ojitos y dices el modán y el Faneja, no. Haces todo lo demás, te preparas para el día. Y entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces primero? E ese, ese primero que haces es lo que te abre la posibilidad de esta pestañita abre otra. Como cuando estábamos estudiando, como dice Rap Daniel en su libro de Siete Mujeres Profetas, empiezas con un libro y terminas con siete libros aquí al lado, ¿no? Para investigar un solo tema. Entonces, eso hablando de libros, hablando de estudios, pero en tu vida, ¿qué? Fíjate en lo importante de las decisiones, ¿no? Por ejemplo, hoy este, decidimos ir a comer con mis hijos. Y vamos a un lugar y dice mi hijo, vamos a ver si ahí venden tal cosa. Entonces fuimos y no lo vendían. Entonces picamos ese, esa opción, <ríe> esa pestaña, que ahí no la vendían. Entonces tuvimos que cambiar de pestaña para ir a otro restaurante, así que nos fuimos a otro. Y de ahí le picamos a esa y terminé, fíjate, porque yo ni siquiera tenía en mi agenda en la mañana comprar libros. Entonces, hablando de libros, no fuimos a un restaurante que tiene una librería cerca y entonces, después de comer, pasé por la librería y, y dice, mi hijo el mayor dice, que ya sé que no tienes control, mamá, con los libros, ya te libro. Bueno, no, no, no, este... Compré otros libros. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cada acción que haces te va a llevar a otra acción. Pero si yo no hubiera ido a ese restaurante, no hubiera pasado por los libros, ¿no? Entonces, fíjate que la importancia de elegir tus vínculos, ¿no? Elegir tus clics, elegir tus acciones. Y como decimos en, en esta cosa de la toma de decisiones, decides una cosa y esa te abre posibilidades que van relacionadas y concatenadas con eso que decidiste. Entonces, hay que ir poniendo atención y hay que ir abriendo los ojitos para ver qué se está presentando. ¿Quieres comentar algo, sobre Porque te veo así como... Sí. Sí. De acuerdo. Adelante, Yesna. Buenas noches. Sal... Si pones tu cámara? Es ahí. que me quedé pensando mucho en lo que... Oh, bueno, espero que no, se no... siga. Ahorita lo... Ah, no, no, sí es eh, cierto, a veces se te bloquea no me... no cuando pones la cámara. No, está bien audio para que no se te Nos No, vamos a intentar aquí. Ajá, okay. aquí está, está logrando. Eh, me quedé pensando mucho en lo que dijo Paula, porque ese pensamiento de tengo que hacer, lo tengo que hacer ahora, ¿no? Y, y entonces no estoy completa con que lo que haces ahora te lleva a otro paso más. Entonces, la, como, Se está perdiendo. El click pues la, va, va. que hice fue que va a depender entonces de que yo esté la quito. Gracias. Ahora sí. sí, ahora sí gracias. me escuchas. Ok. Entonces, eh, que. Que hacer lo que tenemos que hacer ahora y entre una acción y otra. Pero tratar de estar a, atentos porque si no estamos bien conscientes entonces terminamos viendo la película de Tarzán como escribe ahí el, el, y no es que tenga nada de malo ver la película de Tarzán sino que que, que a veces si no estamos bien conscientes como tú dijiste, tomando decisiones o sea, el, el clic que me hizo es que en algunas ocasiones no estamos tomando decisiones sino que esos hipervínculos nos, nos, nos viene a nosotros o no sé si las, les ha a ustedes pero a mí me ha pasado mucho entonces después termino que en un principio estaban relacionadas pero que no era lo que lo, el plan que tenía trazado así decirlo entonces claro, hay que obviamente buscar el equilibrio no quiere decir que vamos a ser rígidos y, y plantearnos un un esquema tras otro de nuestros pasos de la vida, pero sí estar atentos en que esos en que esos vínculos no, no nos dispersen. O sea, fue como quizá porque me ha pasado y por eso lo, lo veo de ese modo. Pues. Sí, gracias, Jessica. Fíjate que lo que lo que comentas me da otro punto para para comentar. Justo ayer estaba platicando con mi hijo el mayor y me estaba diciendo algo sobre el tema del, del destino, el no destino, ¿no? Entonces le digo, a ver, yo lo que puedo entender sobre este tema es que si bien hablamos, de, muchas veces se habla sobre que tienes un destino fijo, bueno, realmente tienes un destino re, relacionado con un montón de posibilidades, ¿no? O sea, es un, un destino multi, multi, multi, multi opción y justamente esto, el multiopción va, va a irse ejecutando dependiendo de la decisión que vas tomando en cada punto. Si bien tienes un, un mar de posibilidades, 666 mil millones de posibilidades en tu vida, todas son tuyas. O sea, por ejemplo, um, a mí, ¿por qué no se me ocurre ser bailarina desde chiquita, no? ¿Por qué no me dieron ganas de ser bailarina? Eso no estaba en mi, en mi ADN, ni en mis ganas, ni en nada, ¿no? Entonces, no es algo que, ay, yo quisiera ser bailarina, pero el destino no lo quiere. No, no, no, no, no. Son esas cosas que se refiere a que te vayas conociendo también tú en los puntos ciegos, como decía Zule, ir observándote qué te gusta, qué no te gusta, qué eres y qué no eres. O sea, asumir esta parte de, a ver, soy esto, pero también no soy esto. Y no estar pretendiendo ser lo que no eres. Eso es súper importante. Pero en el tema de... En el tema de cómo se va marcando el, el asunto, no es como que alguien te lleva arrastrando algo, sino que tú conforme vas procesando tu vida, vas tomando decisiones. Es diferente como un niño, un niño, un chiquito que el bebé, la mamá lo cuida, el niño no decide qué va a comer, tampoco cuando tiene dos, tres años, ¿no? ni cuatro, ni cinco, tú le dices, a ver, vas a comer esto a esta hora, porque eso te conviene. Pero cuando va creciendo, y así nosotros, en nuestro proceso espiritual, tenemos que ir aprendiendo a tomar decisiones. Y entonces esas decisiones nos hacen responsables de nuestras consecuencias. O sea, eres totalmente libre de decidir, pero la consecuencia agradable o desagradable, de disfrute o de sufrimiento, la vas a vivir tú. En el sentido de que no eres un zombie que te van arrastrando en el destino, pero sí puede ser un zombi que te va arrastrando las situaciones de, bueno, yo no quería, pero mis amigos me llevaron. Eh, si no sabes decidir y no sabes observarte y no eres libre en este sentido que dice nuestro libro de Mujeres Profetas, de observar como yo, que tenía que estar viendo sus puntos ciegos. No sé si fui suficientemente clara. Esto me, esto me gustó del, de este capítulo 2, de ver estas opciones en tu vida, cómo decides cada día lo que vas a hacer o no vas a hacer. Y por ejemplo, como decía, hoy yo no tenía pensado comprar libros, o sea, no amanecí con eso de, ay, voy a comprar libros, pero todo, todas las decisiones que fuimos trazando, el lugar a donde fuimos, etcétera, etcétera, me llevó a ver un libro que yo dije, está buenísimo, los voy a comprar, ¿no? Para un dos. Entonces, y eso y eso me va a servir seguro, porque a lo mejor esta información que también está en esos libros, pues puede poder, um, puede servir para tomar decisiones en el futuro. Algo así. Entonces, ¿quién co quiere comentar algo más? ay es como en los juegos de video, cierto? Igual. Bueno, la decisión que tomas, entonces te plantea una opción. Así es, y está, tal cual. ¿Alguien más gusta comentar algo sobre el capítulo 2? Y, y en el final del capítulo 2 dice, una herramienta de libertad. Fíjate, tus decisiones y en dónde le picas en tu vida diaria, al final debe de ser una herramienta de libertad, que eso también nos va a unir en otro link, con otro libro que tenemos, el Daniel Daniel el que se llama Esa Biel, que son justamente estos seis pasos o niveles, ¿no? Del seis, no, siete, del 610 al 616, para escalar o para llevar a los pasos de la libertad total, jamacón y malerjes, roja, donde el eterno suple toda tu carencia, tu escasez. Así que pues vamos paso a paso, ¿no? Vamos transformando estos libros en Vida, vamos transformando estos libros en vivencia. ¿Quieren comentar algo más sobre el capítulo 2? Si no, yo le voy a tocar a su lema de, de Marchi. Sí. Leer capítulo 3. 3. Ah, bueno, hombre. Solo siete? Dice, desde lo femenino que hay en ti, estudian los sabios de Israel, que siete mujeres mencionadas en el Tanaj son profetas. La palabra Tanaj está formada por las iniciales de Torá, Nebilín, Profetas y Ketuvim escritos, las tres secciones que incluyen en total a los 24 libros del mal llamado Antiguo Testamento. Esa es la, la, la cita que hace ¿no? las profetas esto lo, lo agrego porque como lo corté para explicar eso son eh, Sara esposa de Abraham Miriam, hermana de Aarón y de Moshe y de Débora Débora juez, profeta y comandante en jefe y de Hanna, madre de Shmuel, Samuel y de Abigail, esposa de David y de Huldah que profetizó al revés de lo que esperaban de ella, y de Esther, que produjo el milagro de Purim. De entre ellas, solo tres son tratadas de profetas en la lectura literal del texto sagrado, Miriam, Débora y Julda. Hay una cuarta profeta mencionada en el Tanaj, explícita y brevemente. Noadia, la profeta, pero se trata de una profeta mercenaria que miente para perjudicar a quienes abrazan el sueño redentor con Nehemías. Nos proponemos apelar a las mujeres profetas para comprender mejor ambas sustancias, la de lo femenino y la de la profecía. Seguiremos a los sabios del Talmud y del Midrash en su elaboración de la lista, que al ser de siete, se superpone sin duda de modo perfecto con el mapa de las siete cualidades medibles de las siete cefilot inferiores del árbol cabalístico de la vida. El orden cronológico de su presentación no se contradirá en nada con el histórico, aunque podría. Por nuestra parte nos abocaremos a ver el orden de sentido que la sucesión de las profetas mujeres ilumina, sin que siquiera sea obvio en qué sentido de tiempo ni de significado fluyen las consecuencias y las causas. Vamos a contemplar un orden que fluye a través de las siete sefirot inferiores, las siete cualidades medibles de todo, los siete patrones de la luz. A cada sefirá corresponde un ticún enmienda, el de Yesed, piedad, amor, voluntad de dar. En Sara, 505. Y el de Geburat, rigor, vigor, medida, disciplina. En Miriam, 290. Y el de Tiferet, esplendor, armonía, belleza, justicia. En Débora y el de Nehat, victoria, perpetuidad, dirección, orquestal. En Jana 63. Y el de Hod, resonancia, reconocimiento, gratitud, eco. En Abigail, 56. Y el de Lesod fundamento, principio masculino, shalom. En Judá 47. Y el de Malhut, reinado, principio femenino, fecundo, realidad múltiple. En Esther, 661 otro de esos detalles delicados que nos regala el creador en la perfección de la Torah. si sumamos los valores numéricos de los nombres de las siete profetas mujeres obtenemos 1839 hay dos versos completos en el tanaj que nos sirve de prólogo a las páginas que siguen y cada uno de ambos vale 1839 de Barín Deuteronomio de 18,15, profeta de entre los tuyos, de tus hermanos como yo, erigirá para ti Hashem tu Elohim. A él atenderéis, como la suma de las siete profetas juntas. Igual que Tehilim Salmos 119 18 Descubre mis ojos y contemplaré maravillas de tu Torah. El primer verso parece aludir al concepto más común que el imaginario colectivo atribuye a la profecía. El segundo lo lleva más allá. Con el valor de la suma de las siete profetas mujeres, solo pido que me sea quitada la venda que yo sé que cubre mis ojos. Y será mi anhelo y mi empeño que me llevarán a contemplar maravillas, a entender lo que no se entiende en tu Torah. Salgamos de viaje. Muy bien. Gracias, Sule. ¿Quieres comentar algo sobre esto? No, me resulta historia? confusa. Me resulta confusa la parte en que dice los números con las letras, ¿no es cierto? Cuando cita, como por ejemplo acá que dice, este, el de Lesov, fundamento, principio, masculino, shalom. En Huldah, 47. No, no entiendo eso, eso, esa manera de relacionar. No entiendo lo que, me, lo que me quiere decir el rap con esto. Ahí te cuento. Mira. Yo te cuento, ¿va? Mira, sí, sí. El, asunto, el asunto va así. Empezamos donde dice, eh, acá a Sefirah corresponde un tipo de enmienda. De sí. Dar amor, voluntad de dar en Sara, que Sara se escribe una Shin, Reish y una Gei, hey, que suma 505. Quiere decir sí. que estas letras, la Shin, la Reish y la Gei, hey, suman un valor en dematría de 505. O sea, es como el valor de las letras hebreas, del nombre. Entonces, por eso dice Sara 505, porque en hebreo. Sara, sus letras hebreas, ¿te acuerdas que cada letra hebrea tiene un valor? Por ejemplo, la es 1, la B2, la Gimé Sí, 3. sí, sí, eso sí. Eso lo entiendo. Entonces, esto ya sumó ahí y dice 505. Luego, Sara va relacionada con la Sefira de Geset. Sara va relacionada con la Sefira de Geset, que es el piedad, amor, voluntad de dar. Aquí voy a desglosar las siete Sefira, que son Geset, Keburá, Netzach, netzak y yesod y malchut y en cada una le va a poner el nombre de una de las profetas y el número Ajá. del nombre gemátrico de es el valor que entre comillas casualmente porque no hay nada casual en la Torá suma 1839 como el versículo de Devarim 18:15 que dice, profeta entre los tuyos, de tus hermanos, como yo, erigirá para ti Hashem, Elohim a él atenderéis. Eso es como la suma de las siete profetas juntas. ¿Qué quiere decir? Que todos los nombres de todas suman eso que energéticamente claro. representa esto. El Rab, a lo largo de, si has visto los videos en YouTube, el Rab hace estas, estas cosas con la gemetría de... ¿Qué, ¿Qué número tiene esta, esta frase o este versículo? Y va a buscar otro que tenga la misma, el, misma, el digo yo voltaje, la misma diametría, el mismo balón. Y entonces parece que no son lo mismo, pero sí son lo mismo. O sea, es donde puedes, como quien dice, esos mismos links que dice él en el capítulo 2, le pica el link por medio del número para abrir otra cosa, para abrir otra cosa. Y fíjate qué bonito se abre el, el segundo link que es Descubre mis ojos y contemplaré las maravillas, ¿tutora? que también tiene el voltaje del valor o la suma gramática de del valor de la suma de los nombres de las siete mujeres profetas que están, vamos a estudiar en el libro de siete mujeres profetas, el raptar, el género. Así que ahora sí, un poco más claro. Sí, sí, sí, perfecto. Ya lo ya fui entendiendo. Sí, sí. Gracias, Uri. No le el, veía la no, lo, no podía, cuando vos dijiste que cada uno tiene el nombre de una sefirot, por ejemplo Sara, que Jezeb se me hizo la luz, es como que dije, claro, por eso lo relaciona a cada uno y, le, y, y nos comenta la, la gematría de cada uno no entendía okay. por qué, a qué venía, sí, sí, ya okay. está ok, acuérdate que los libros de Rap Daniel, sobre todo los primeros, porque creo que Sanar en Alma, no sé si va a ir así ni Isabel no recuerdo, pero el tema es que en los primeros libros, el de Maravillas, el de los sueños, en el de las mujeres, profetas, eh, señales de tránsito, hablabas casi siempre separado en, o explicándolo por Sefirad, Gese, Biburad, La Siete, Sefirad o La Siete que justamente estamos para rectificar, porque acuérdate que todo este asuntito de club de lectura se trata de vernos a nosotros en los libros, vernos a nosotros a través de la Torah. Y como dice, descubre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu Torah. Una cosa que dicen los sabios también es que nosotros somos la Torah hombre. Entonces, para poder verte, tenemos que quitar los velos, verte a ti, los quitar los velos, seguir aprendiendo poco ¿no? a poco, poco a poco, poco. Así que también me gusta algo de de ese tema de Deuteronomio 1815 dice a él atenderéis y me recordó algo que el Eterno le dijo a, a Abraham y le dijo escucha Sara o sea de pronto Abraham se ponía todo en su papel ¿no? de patriarca <ríe> y le dijo el Eterno le dijo a ver pon atención a lo que dice Sara Sara la profeta ¿no? entonces bueno también esta es una una enseñanza para los chicos y para los varones que escuchen, que escuchen a las mujeres, porque a veces son brillantes, ¿no? Y, y no te ha pasado que de pronto tú dices, oye, no vayas por ahí. Y ahí se van, ¿no? Y al ratito ahí vienen, ah, sí, por ahí no era Y tú dices, sí. no sé, me han contado. No me han contado. No sé qué les ha pasado, pero bueno. Y luego tenemos esa sutileza de Ay, mejor me callo, no digo nada. Cuando regrese a preguntar, le diré, porque también a muchos no les gusta que le digas lo que hacer, cómo hacer o no hacer, no entonces también hay que darles oportunidad de ir, claro. por, por, de ir por sus propios hipervínculos a ver cómo les va. Y todo es ¿De qué te ríes? <risa> no, dices no, no, no, no, no, no, no, pero también no, no, no, no, también que <risa> Ay, sí, ya sé, ya sé. ¿Cuántas veces tu mamá no te dijo que está por ahí, no? O también era mi mamá. Ay, ¿no, no, no recordaste a mi santa madre? Y, eso, yo, yo, y yo pensando a mi mamá, ay, ¿tú qué sabes? No, tú, no, hombre, yo ya sé todo, ¿no? Y a la hora de la hora, ahí vienes con que mamá tenía razón. Moni, ¿cómo estás, Moni? Bien, estoy bien. Recién terminamos con mi triada. Qué bueno. ¿Qué te parece? Es, ¿Algún escuchar algo? No, escuché la ¿Le última hice parte que tenemos. ¿Eh? <ríe> bueno. ¿Leíste el libro? ¿Leíste los capítulos? No, no, ¿No, no puedes... los leí. Lo voy a leer ahora. Pero bueno. no, porque los lo nada más. Muy sí. bien, gracias. ¿Alguien más quiere comentar sobre el... este asunto del capítulo 3? de Mujeres Profetas. Yesna, no, cuéntanos, ya que te sí. dio tanta risa. Sí, bueno, en realidad esta esta parte está muy ajustada a lo que tenemos que hacer este mes, que bueno, gracias, por ejemplo, a, a tantas eh, señales de arcoíris y todas las comentarios que hemos tenido en todo he eh, tenido pues muy presente que hay que hacer énfasis en que son siete cualidades que, que siempre tenemos que estar trabajando y revisando. Entonces, como estamos empezando el UL y pues tenemos que hacer Teshuvah, que es la enmienda de esos siete, esas siete cualidades. Yo, bueno, tengo muchas ganas de leer los capítulos que vienen, porque entonces cada una de estas profetas mmm, yo lo, yo lo entiendo como que como en la, por la línea de este libro, estas profetas nos van a ayudar a, a ver cosas, a entender cada una desde su manera, ¿no? Por eso que estamos hablando de que las esposas o las madres son profetas, quiere decir que ellas ven de antemano lo que va a pasar. Entonces le dicen al esposo o a los hijos, mira, no hagas esto por tal cosa, es porque ya prevén lo que va a suceder. Entonces algunos dicen, ay, mamá, ¿por qué dijiste eso? O, Lanita, ¿por qué hablaste? Si no hubieses dicho nada, no pasaba, ¿no? Pero no es así, sino que ella sabe qué va a pasar. Es, ese es el término tal cual de profeta. Entonces, eh, si nosotros aprendemos, o por lo menos es lo que me llena de entusiasmo, que nosotros podamos aprender a desarrollar cada quien un poquito, en lo que uno pueda esa es, es esa par, esa no sé cualidad de ver más allá en, en desde cada uno de esos puntos desde cada sefirá, pues todavía sí. no entiendo muy bien Así cómo es, es, esa, sabes que no sé. señor bendito Ajá, te Dios. escucho te escucho tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor bueno, como se cortó un poquito de Yesna, pero fíjate que esto te decía Yesna sobre el tema de cómo las madres, las esposas, ¿no? Eh, podemos habilitarnos a esta capacidad de, de profetas o de, de ver más allá de lo evidente. Está en el capítulo uno. Y, pero también fíjate que me hiciste pensar en algo que me pasa a veces con mi hijo el mayor, que me dice: Mamá, voy a hacer tal cosa. Y yo le digo, no porque, no porque esto, esto, esto, ¿no? Y luego le digo muy plenamente, pero si quieres ve. Así no yo, ay bueno, ya te el el pero si quieres ver. Y me dice, ¿tú crees que voy a ir? ¿Tú crees que voy a salir de la casa si tú ya lo hablaste? Mamá, ¿Y no entiendes que todo lo que dices se hace? Y yo, ay perdón. Me dice, a mejor piénsalo dos veces, porque si me lo dices mamá, ya, no, no, me arruinas el plan. Dice, piensa en bonito, me dice. Y no es que no lo puedo pensar en bonito si estoy viendo que lo que quiere hacer te puede traer un problema. Pues te lo tengo que decir así. Me dice, ay, no, ya no voy. Y no va, eh, se queda porque dice, ya me ahorré el viaje de arruinar la experiencia gracias a que todo, porque, porque ya aprendió, porque ya aprendió que su madre, tiene, puede ver más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, ya mejor queda. se queda todo con, como frustrado de, ay, mi mamá, ¿para qué habló? Pero pues se queda. Y qué bueno <risa> eso. <risa> pero yo le digo, si tú quieres, ve, ve, ándale, ¿no? O sea, no te detengo, pero ya te dije lo que vi. Y eso, eso deberíamos hacer todos, ¿verdad? Un poquito más atentos. No a lo mejor a los que los demás nos dicen, pero sí a lo que nosotros vemos. O sea, tan sencillo como, como te, meter la ropa del tendedero. O sea, suena algo medio tonto, pero eso también es una intuición de ves que no hay ni una nube ni nada y de pronto uno te dice, mete la ropa, ¿no? Esa intuición y tú dices, no, <risa> la moves, al ratito el aguacero Y estás como, ay, ¿por qué no hice caso? Pero tú tienes que aprender a hacer caso, ese es el tema. Y entonces vamos a ir haciéndonos caso en poquito, poquito, poquito, poquito. Para que cuando vaya pasando el tiempo, entonces lo que tú digas, abra cadabra. Sea. Uh, no. Claro. Hay de, y una pregunta. ¿Qué es lo que. Sería entonces, por ejemplo, que Sara nos podría abrir un, una ruta para nosotros aprender a ver desde el amor, mientras que. Miriam, por ejemplo, que nosotros podamos ver desde el rigor, desde que Burá, y así cada una nos, nos plantea esa sepira como punto de, de visión. ¿Podría verse así? Sí, sí, es, es así exactamente. Y justamente, fíjate que hace un año, más o menos, en agosto más o menos, hicimos una una explicación sobre este libro de siete mujeres profetas y en ese tiempo les había comentado a las chicas que eligieran la profeta con las que más se identificaran porque, porque es verdad que todos tenemos o sea tenemos las siete cualidades que hay que hacer tipo pero tenemos más activas o habilitadas unas que otras o sea, tenemos a veces más GESED, a veces más GEBURÁ, ¿no? Entonces tenemos que saber cuál es la que te identifica. Y también la, la otra, la total extremo que ni por aquí te pasa, esa también para, bueno, a lo la, a la mejor activarla un poquito. Como dices tú, ir haciendo de eso. Así que es totalmente cierto. Y Yolanda quiere comentar algo. Adelante, Yola. Mm, buenas tardes. Eh, Aide, a mí me surgió una duda porque estaba un poquito confundida este con también lo que preguntó Zule acerca de la gemetría que menciona aquí sobre las matriarcas y da un número total que es 1839 y de ahí se despliegan los dos versículos que menciona aquí de Deuteronomio y de Salmos. Entonces, eh, mi duda es... Referente a, por ejemplo, en el otro capítulo se dice que, por ejemplo, hay una diversidad de cosas como un mar, lo entendí yo de conocimiento, en el que si no sabes guiarte o, o de alguna manera tienes esos, esa observación habilitada, eh, te podrías de alguna manera perder fácilmente. Y de lo contrario, como que saber tu intuición eh, cuando estás conectada, saber por dónde va la ruta. Entonces, eh, lo que comenta Yesna se me hace muy, muy interesante porque en eso estaba pensando yo y ya lo respondiste con ella. En este caso podría ser también eh, a lo que comprendo yo como, como cuando Hashem da su su bendición o su reconocimiento del por qué ellas fueron elegidas como mujeres profetas. En este caso, en Deuteronomio que dice, pues eh, a él atenderéis o como dices tú de que prestar atención, porque obviamente ella tenía un o cada una de ellas tenían un don de parte de Hashem. Y el segundo donde ellas es como si agradecieran el conocimiento que Hashem les dio de decir descubre mis ojos y contemplaré maravillas de tu Torah con respecto a que tenían esa observación o esa bendición de parte de Hashem habilitado para poder comprender eh, pues los dones que él previamente les dio y poderlos habilitar entonces en este caso es bonito eh, como por ejemplo cuando hay, vamos a decir, la jerarquía de un rabino o de una maestra, en este caso nosotras que estamos aprendiendo del por qué, eh, como dices tú, no es bueno estudiar solo, sino que simplemente eh, atender al a, a por qué hay una ruta de conocimiento y un por qué de, de las cosas o las disciplinas, que no es nada más así como que lo que yo entienda, porque precisamente... Pues Hashem sabe por qué tiene a esas personas en esa misión o en esa encomienda. No es porque esa persona quiera o porque esa persona pueda, sino que detrás de eso, este, tenemos la comprensión de por qué ellos están ahí. Y si lo están haciendo correctamente es porque están bajo la, pues la bendición de, de Hashem para precisamente ayudarnos a comprender cosas que pues a simple vista no no podemos o no tenemos todavía habilitado ese entendimiento sería algo así como como un como un secreto o un, que si tú lo lees así a simple vista pues dices ay qué bonito pero es eh, por eso atiende a este consejo atiende a estas palabras Atiende a esta persona o como en este caso, cuando Hashem nos pone a las personas indicadas. Bueno, yo siento que cuando yo te conocí, eso pasó. Y dije ahí esta mujer es lo que yo necesito para todo el, el relajo que traigo este, para hacer. Entonces, de alguna manera Dios te pone ahí a las personas correctas para saber que vas por el, por el camino correcto, algo así. ¿Está correcto? Pues yo, el tema, fíjate, hablando de, de la enseñanza, siempre les he dicho que nunca debemos sacar interpretaciones de nuestra imaginación, sobre todo en el tema de Torá, ¿no? Que para eso están los sabios que nos enseñan y también los maestros, los rabinos. Nosotros estamos estudiando libros de Daniel Hineman, que él es rabino y está preparado y educado en todo este asunto de la manera profunda y no es que se lo inventó de pronto que ay ah, amaneció con una inspiración de no sé qué sino va estudiando de uno estudiando de otro picando los hipervínculos que lo van llevando a aprender y aprender y aprender y aprender y sacar comprensiones en esas comprensiones ya son personales dependiendo de la capacidad de conectarse con su divinidad y luego los escribe y entonces nosotros lo leemos y también con la divinidad que hay en nosotros podemos como tener un poquito de luz sobre lo que quiere decirlo ¿no? y si no la captamos pues entonces le preguntamos pero sí es importante algo que no recuerdo si lo lo aprendí de Rob Daniel o de alguien más en la vida no recuerdo pero como que no hagas una una revoltura de estar estudiando con este con este con este con este con este eh, eh, porque cada uno tiene su estilo decimos acá en México, cada maestro tiene su librito, ¿no? Y entonces, el, ándate con el, el ramito que te, que te genere esa resonancia contigo, esa confianza, esa inspiración a aprender, y que te haga como esos ánimos de seguir aprendiendo y estudiando, ¿no? Por ejemplo, yo, con, yo conozco varios en, en internet, por libros y demás, no no significa que no esté bien lo que explican ni mucho menos pero no no siento esa como que ay esto me hizo sentido no cada uno va también va también que ver con la personalidad el tipo de de persona que somos y demás que vaya siendo afín por eso por ejemplo dice yo la ay te conocí y resonamos un montón porque sí porque tenemos experiencias de vida parecidas y tenemos eh, somos mexicanas entonces tenemos cosas en común no digamos entonces vas a resonar y yo te digo verde y tú vas a entender perfecto lo que quiero decir con el verde verde pistache tú sabes que es verde pistache clarito a lo mejor si yo le digo verde pistache a alguien más no sabe de qué tono es el pistache que estoy hablando pero de eso se trata no ir, ir aprendiendo y siempre de un gran árbol siempre siempre siempre de un gran árbol hay que ir. y cómo lo vas a ver el gran árbol la vida, mírale la vida, porque ya la verdad es que yo tengo esta política personal de si es mucho bla, bla, bla y poca realidad, pues hay que escribir un video, un libro o lo que tú quieras. Pero si tu vida no es coherente, pues entonces mejor le otro Por eso yo animo a todas las chicas a que lean los libros del Rantán, porque se me hace una persona coherente porque su vida siempre está como que en el mismo camino de, de la sacralidad. Así que esto es importante para saber de quién vas a estudiar. Porque como decía mi madre querida, lo inteligente se pega y lo tonto también. ¿Qué quiere decir? Que lo sagrado se pega y lo impuro también. Así que fíjate con el juntas, ¿no? Todo es resonancia, al fin. Fíjate que de me pasó algo bien, algo bien especial, puedo decir, o extraño cuando yo estaba dudosa de, de que empecé a aprender todas estas cosas y demás. Entonces, eh, pues a mí me resonaba muy bonito porque yo dentro de mí en mi alma sentí algo, eh, una conexión. Y, y pues uno siente como que cuando algo no te resuena o, o no simplemente como que dices pues esto no no me va y contigo eh, me acuerdo que esa vez hice yo una oración y, y le digo a Shem, bueno en este caso yo todavía le decía a Dios o oh Padre este dime la respuesta no y estuvo bien bien así que nunca lo he comentado con nadie pero esa vez eh, en un sueño y me acuerdo clarito este Prácticamente me dijo, tienes a tu lado a la maestra. Este es una persona prácticamente, así lo entendí yo, de cabello castaño X, como si te hubiera descrito en parte físicamente, pero por otra parte decía, tiene las herramientas para abrir los registros, o sea, como palabras gatillo o palabras clave, para abrir los registros y para que puedas evolucionar. Y fue así una serie de de palabras que, aunque no las recuerdo ahorita exactas, sí me acuerdo que eran palabras que, haz de cuenta que me describía ahí de flores. Y dije, yo ¿y qué estoy haciendo aquí perdiendo el tiempo? Entonces, eh, bueno, o sea, te contacto y oye, ¿qué pasa con esto? Y hasta la fecha me quedo asombrada de cómo Hashem tiene maneras maravillosas de, de conectar las cosas. Y te digo, pues yo tenía las preguntas y, y la muestra tenía las respuestas. Y fue algo muy bonito porque te digo hasta el día de hoy eh, resueno totalmente con todo esto y mientras yo sé que estoy haciendo algo sagrado, o sea, porque la gente ve, no sé, que prendes una vela y se asusta y qué es eso y que y, y entran en pánico y digo yo mientras eh, yo sé que, que es algo divino porque pues por, ni por error ofendería yo a HM con, con cosas inapropiadas siempre busco esa guía de de pues mis maestras, en este caso tú ahorita que que nos guías con tanto esmero, de decir esto se hace así y así con con pulcritud. Entonces yo resueno dentro de mí con eso, este, pero sí fue una experiencia muy muy bonita porque ya así como que ya me fui como gordita en tobogán, o sea, ya me fui por aquí es y vámonos. Entonces, de alguna manera, como diciéndome a She, eh, ¿por qué sigues batallando si ya te mandé la herramienta, ya te mandé la respuesta? Y no la tomas. Entonces, es tan hermoso aprender cada día de, de estas cosas que yo me embeleso, me enamoro. Este, y nada más le pido a Shem que me dé la comprensión necesaria para. <ríe> este, y pues gracias, eso era lo que quería comentar. Gracias, Yola, gracias. Y síguete que este tema de que el Eterno nos dé sabiduría, entendimiento y conocimiento, porque al final, la Torah lo dice claramente. De Hashem proviene la sabiduría y el entendimiento. Y Él le da gracia, y tiene, perdón, Él tiene gracia con quien quiere y a quien quiere le abre la comprensión. Así que bueno, que seamos merecedores de la comprensión y que seamos merecedores de este número 1839, donde, ¿qué quiere decir? Descubre mis ojos y contemplaré las maravillas de tutoral, que podamos ser capaces de contemplar. O sea, ver lo que de verdad quiere decir, más allá de una cosa extraña, lejana, hace no sé cuántos miles de años, sino como una realidad en nuestra vida, en nuestro día a día, día, día, día, Así que muchas gracias a todas por estar aquí. Si quieren comentar algo, ahora es el momento o nos vamos a empezar a despedir de nuestro club de lectura de este día. Sule. Bueno, muy bien, estoy pensando en todo lo que, lo que estamos hablando. No tengo nada que decir. Gracias, Sule. ¿Nos puedes ayudar con el Nishmat Kolhai para dar, darle gracias al Eterno por la oportunidad de, de abrirnos los ojos y mostrarnos las maravillas de su Torah? Fíjate cómo el RAP nos tradujo en, en links, ¿no? En, en vínculos, cómo vamos haciendo nuestra vida, cómo vamos gestionando. Y cómo vamos accediendo también a la sabiduría, ¿no? Poco a poco, poco a poco. O sea, con el link de Gesed, en la próxima sesión vamos a hablar de Sara. Y de Sara, pues, se va a abrir. Que nos mostrará la comprensión primero. <ríe> y de ahí, este, pues, todo lo que vamos a ver con, con la profeta Sara. Próximamente. ¿Lo vamos, vamos. Leyendo, ¿Lo vamos leyendo o, o esperamos a la próxima, al próximo encuentro? Lo vamos leyendo, se los voy a pasar en el grupo de Telegram, ahí para que tengan el capítulo de Sara. Voy a ver, a ver, ya me lo imprimí acá. Sí, son, sí, vamos a hacer solo Sara porque es bastante largo y lo vamos leyendo, ¿ok? Se los voy a poner en estos días ahí para que vayamos leyendo. En la próxima sesión lo vamos a, a comentar. Y bueno, te damos gracias eterno, todo poderoso, gracias al cielo de la tierra todo lo que en ella hay por la oportunidad de reunirnos con las chicas de club de lectura y los chicos que van a, a vernos y a escuchar después y vamos a dar gracias con nuestra preciosa plegaria de Nishmat Kolhai que también es una traducción del Daniel Hinderman. en los libros del Sidur hay una variación pero a nosotros nos gusta esta, así que Baruch Hashem. gracias Zule El alma de todo ser vivo bendecirá tu nombre Adonai nuestro Elohim y el espíritu de toda carne embellecerá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 Pues tal es la obligación de todas las criaturas ante ti, Adonai, nuestro Elohim y el Elohim de nuestros padres. Agradecer y alabar y ensalzar, embellecer, enaltecer y honrar, bendecir, elevar y loar, aún por sobre todos los dichos de los cantos y alabanzas de David Benishai, tu siervo, tu Mashiach. Sea alabado tu nombre por siempre, nuestro Rey, el Todopoderoso, el Rey grande y sagrado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 Y el que hace shalom en sus alturas, por su misericordia, haga shalom para nosotros y para todos por pueblo de Israel. Y decimos, amén. Amén. Amén. Amén. amén. amén. Y, bueno, muchas gracias, chicas. Y recuerden que todos los libros están disponibles en la página de kangro.com barra Daniel Hinerman. Ahí pueden adquirir sus libros, todos los de la serie de... Daniel, y muchas gracias por estar acá. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias. Shalom.